Así que siempre eh, le he di, dicho esto a la gente en mi Instagram, uh, haz lo mejor que puedas con lo que tengas a mano. Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía.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 Brand Studio. Y de Tether Tools. En este episodio tenemos el honor de presentarte a Débora Lemos, una fotógrafa especializada en gastronomía y productos desde Santa María, Brasil. Ha tenido formación en publicidad y propaganda y Débora ha enfocado toda su pasión por la fotografía y lo audiovisual. En esta oportunidad, Débora nos hablará en español, compartiendo conocimientos sobre su proceso creativo y consejos para la fotografía de alimentos y productos. Cuenta con su propio estudio en casa desde el 2020 y ha creado imágenes únicas y cautivadoras para destacadas marcas como Burger King, capturando la esencia visual de sus productos. No te pierdas este episodio lleno de inspiración. Esto es, Sin Marca de Agua Podcast. Bienvenida, Deborah Lemos. Y bienvenidos todos a esta nueva temporada, deliciosa temporada de Sin Marca de Agua Podcast. Esta vez nos vamos a Brasil con una súper talentosísima fotógrafa de alimentos de publicidad comercial. Yo estoy asombrada de verdad con el talento de Débora Lemos. Muchos de ustedes capaz la conocen porque tiene una cuenta bastante activa en redes sociales como es la de Instagram... Y es una chica que de verdad no se guarda nada. Ella comparte todos sus secretos, sus detrás de cámara, todos los equipos eh, fotográficos que utiliza, tanto de props, y tiene en su bio todos los links donde ustedes también pueden pedir todas esas cositas que ella usa para sus fotos. Bienvenida, Débora. ¿Cómo estás? Hola, Jessica. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy nerviosa <risa> también. Uh, peso disculparme por mi español. Hablo portugués, pero tal vez nos entendamos el portuñol. Perfecto, no te preocupes. Mira que en la primera temporada tuvimos como invitada a Kimberly Spinell. Y bueno, aunque ella habla español, no en su día a día, pues eh, se defiende mejor en inglés. Pero hizo un excelente trabajo y bueno, para la audiencia fue una completa sorpresa de que hablara español. Y bueno, yo tenía que intentar con Débora a ver qué tal, qué, qué tal estaba tu español, y decía, vamos a traer a Débora, porque de verdad que tiene muchísimo que aportar a la comunidad de fotógrafos, de hecho ya lo haces, pero bueno, ahora a la audiencia de Simarca de Agua Podcast. A ver, Débora, y bueno, cuéntanos despacito eh, un poco sobre ti. Me formé en la Facultad de Publicidad, y elegí la Facultad de Publicidad porque desde chiquita me encantaba la fotografía, uh -huh. y mi, en mi ciudad no había formación solo en fotografía, Así que me fui a la publicidad porque era lo, lo más cercano. Y dentro del curso conocí mejor la fotografía publicitaria y me encantó mucho. Eh, yo creo que hoy en día en mi trabajo la formación en publicidad eh, es fundamental. Eh, me dio que toda la base para llegar a donde estoy y me permite entender todo el funcionamiento de las agencias, campañas y saber qué funcionará para cada cliente. Eh, y también me permite promocionar mi propio trabajo en, en fotografía. Y yo tengo mi estudio en mi casa. Eh, com eh, comencé en, en la pandemia. Uh -huh. Estuve sin trabajos y un poco perdida y, y comencé a estudiar mucho. Y, y bueno, vi parar aquí. Entonces me estás diciendo que tu formación en principio en publicidad y luego durante la pandemia... Eh, Cambiaste un poquito el rumbo y te enfocaste un poco más en la fotografía. Ahora, pero ¿por qué la fotografía gastronómica y de alimentos? ¿Qué, qué te llamó de ese uh, Sí, Durante la Facultad de Publicidad trabajé en agencias uh -huh. y como aprendí de, de, de diseño gráfico. Criaba las artes las, para redes sociales de clientes. Y como me gustaba la fotografía, me ofrecí a ir a los clientes y fotografar la comida. Entonces, mis primeros trabajos de esa área fueron de ese momento, pero hoy veo que las fotos no eran buenas. <risa> bueno, y, como todo, al principio ¿no? vamos aprendiendo y dando nuestro <risa> uh, Antes de la pandemia, trabajaba con fotos de todas las áreas, y video, y también de escenográfico, entonces era de todo. Pero en el inicio de pandemia, eh, me hicieron trabajos, ¿no? Y, y comencé a estudiar la fotografía de gastronomía y producto, que ya mm -hmm. me gustaba. Eh, empecé a publicar todo lo que hacía sin pretensiones. Uh, fue muy espontáneo ¿no? porque me emocionaba los cursos y eh, todo lo que aprendí. Con eso empezaron a aparecer seguidores y en Instagram, eh, gente mm -hmm. que le gustaba seguir el proceso y también aparecieron los primeros clientes. Y un proyecto que tuvo un gran impacto para mí en este momento, que uh -huh. me, me, me trajo más para este lado, uh, fue mi, mi primer cliente nacional. Sí. Porque hasta ahora solo tenía clientes pequeños en mi ciudad. Sí. Eh, y esta era una industria de helados que sí. tiene más de 800 tiendas en todo el país. Y solo han pasado cuatro meses estudiando fotografía de alimentos, y así que estaba muy feliz cuando me notaron en Instagram y, y viró un cliente, primer cliente uh, a nivel nacional, todo Brasil. Sí, porque cuéntanos un poco en qué parte de Brasil te encuentras. Yo sé que eh, en nuestras conversaciones me dijiste, mira Jessica, yo vengo de una parte muy pequeña de Brasil, yo no soy de la gran capital o de, la, de una gran ciudad, y aún así eh, me llamó muchísimo la atención todo lo que has venido logrando, o sea que no ha sido ningún obstáculo, el sitio donde donde estás para poder hacer notar tu trabajo. Uh, yo vivo en Santa María, en el sur de Brasil, y y acá uh, es una ciudad no tan pequeña, pero uh -huh. lo, eh, lejos del grandes centros. Sí, sí, sí. Entonces uh, conseguí alcanzar el mercado nacional, pero a través del Instagram. Uh -huh porque comencé a, a, a postar, divulgar el trabajo uh, sin, sin pretensiones, pero uh, uh, funcionó de sí. cierto. Siempre con la esperanza es? de que te notaran y que, bueno, sabes, tienes algo que ofrecer a, tanto a pequeño como a gran cliente, importantísimo. O sea, el poder las redes sociales. Uh, conseguí llegar a, a estos lugares y, y para mí es muy, muy... Increíble que consiga alcanzar estos clientes uh, de dentro de mi casa, ¿no? con mi trabajo a través del Instagram. Entonces, eh, es una ciudad, ciudad uh, lejos de los grandes centros, pero, pero de dentro de mi casa, y para mí es, es, es muy uh, importante, e increíble que, que conseguí a través del Instagram che, uh, llegar a esos, esos lugares que nunca imaginé. Ahora, ¿cómo es ese proceso de trabajar en casa? Porque yo he visto algunos eh, videos que, que has compartido y has transformado tu espacio para hacerlo eh, productivo, para trabajar y apenas un ladito para vivir. Eso es muy interesante. Cuéntame. Uh, realmente uh, me gusta mucho tener el estudio en casa y yo no tengo um, intención de cambiar esto porque me gusta mucho. Mesmo. Fue un proceso lento adaptar la casa para convertirla en un estudio. Porque hoy en día cuando tengo producción toda la casa está en uso para esto. Y es un pequeño inconveniente pero sigue siendo el formato que más me gusta. Pero también ahora me parece pequeño uh -huh. <ríe> uh, cuando necesitamos más gente en el estudio. Entonces estoy pe pensando sobre esto. <ríe> eh, comencé en la pandemia. entonces. Uh, comencé un improvisado estudio en la sala uh -huh. de casa. Un, y... un estudio improvisado para... para improvisado, mucho improvisado. Entonces, uh, hoy he convertido la habitación más grande del apartamento en estudio. Entonces, ¿no? prácticamente vivo en el trabajo. Sí, Yo vivo sí. en un, un cuartito así. <risa> y los para, adaptados. Eh, tengo el estudio, el escritorio aquí donde donde estoy y, y la habitación la lo cuarto muy pequeño. Recuerden que este podcast lo pueden visualizar también por YouTube y todo lo que está conversando Débora con nosotros en este momento lo pueden visualizar. Yo voy a estar compartiendo por acá todas las imágenes y el video donde Débora nos enseña su espacio de trabajo. Les voy a dejar las cuentas de Débora en la caja de descripción, sus redes sociales, su página web, todo donde la pueden encontrar. Y cuéntame Débora, ¿cuántas personas trabajan contigo en tu equipo? ¿Cuándo decidiste tú que necesitabas uh, ayuda? Porque me imagino que durante la pandemia todo lo hacía sola. Comencé sola en, en la pandemia, uh, hoy tengo pocas personas trabajando conmigo cuando necesita. Entonces uh, ya hubo un proyecto, proyectos que tenía 15 personas en un equipo grande. Sí. Pero en, en día a día es, eh, soy yo en una persona sola. Sí. Hacemos mucho con pocas personas acá. Muy diferente de los, los estudios de San Paulo, que existen muchas producciones con mucho equipo, y acá tiene, tenemos pocas personas, pero conseguimos resultados... Um, Impresionantes. Buenos, buenos, <ríe> para considerando la... la los recursos que se tienen a la mano. Estructura, también hay recursos uh -huh. de estructura. Exacto. Ahora mira, la, foto, la fotografía comercial, sabemos que es una herramienta súper importante para las empresas que buscan atraer clientes. ¿Qué consejos le darías a los dueños de negocios que buscan mejorar su imagen a través de la fotografía? Elige un buen fotógrafo. Número uno. <risa> Número uno. Creo que independientemente de la ciudad o país que, en quien te encuentras, debe haber un buen fotógrafo comercial cerca, que tenga un estilo que agrade. Creo que es una... Cosa mucho importante eh, encontrar a alguien que entienda lo estilo y coincida con la identidad de la marca. Perfecto. Ahora, has trabajado con grandes marcas. Me contaste que comenzaste con un gran, una marca grande de helados, que eso fue como que el boom, así como que no te sí. lo podías ni creer, que es súper emocionante. Ahora, has estado trabajando y haciendo trabajos para Burger King en Brasil. ¿Cómo lograste? O sea... Este, este impacto en una marca como Burger King. Uh, trabajar con Burger King ha sido una experiencia increíble. El primer proyecto fue en noviembre uh -huh. y desde entonces uh, han sido más de 10 proyectos con ellos y creo que cada proyecto tiene su particularidad uh, y, y el primero fue muy importante porque el primero, sí, sí, <ríe> y, pero... Me gustó mucho también un proyecto que hicimos más reciente para Burger King uh, de postres con Nutella. Y estoy muy feliz de poder trabajar con marcas como Burger King, como había uh, hablado uh, de dentro de mi casa. Uh -huh. Entonces, de dentro de mi casa llegué a, a lugares de clientes que jamás imaginé. Entonces, mi, estoy muy feliz cuando pienso en esto. Y claro. bueno... Yo lo que quiero decirle a la audiencia y lo que tratamos de promover en nuestro, en nuestro podcast es, él no importa cómo, no importa cómo, no hay excusas. O sea, vean a Débora trabajando por un, para una marca tan importante como Burger King en Brasil desde su apartamento que lo ha condicionado para que sea su estudio, su espacio de trabajo eh, y de repente no tanto con aquellos grandes recursos o aquellos grandes equipos fotográficos todo lo que ha logrado es de verdad inspiración, para mí es como que wow, o sea, todo lo que ha logrado esta chica en tan poco tiempo es de verdad motivo de, un aplauso por, por esto que has logrado de verdad, sí y así, es, ha sido de verdad impresionante. Ahora. Me gustaría hablar y tocar un poco más el tema a fondo sobre los equipos fotográficos. Y dije en la intro que no te guardas nada y todo lo compartes en tus redes sociales, tanto los equipos que usas, como los props, como los pides. Siempre estás dando los links para ayudar a, todo, a toda la comunidad de fotógrafos. ¿Cómo han influido los equipos fotográficos budget-friendly que utilizas en tu trabajo y en tu estilo fotográfico? ¿Qué recomendaciones tendrías para aquellos que buscan invertir eh, sabes, en equipos accesibles, o sea, pero de gran calidad ¿cuáles son tus recomendaciones? por ejemplo mira, si te vas a comprar unas luces intenta que sean eh, de este formato o si vas a comprarte una lente que sea en este formato, ¿cuáles son tus consejos para todos aquellos que, oye, me habría gustado que me dijeran no te compres esto, no lo necesitas <risa> uh, bueno, bueno, como comencé en la pandemia eh, comencé con el equipo que yo tenía yo tenía, y yo estaba tratando de sacar el máximo provecho de esos equipos, entonces creo que es más importante, es extraer lo mejor de cada equipo, mucho más que un equipo caro. Uh, yo tenía una 600D, de Canon, sí. uh, una lente 50 milímetros, que okay. es la, la principal uh, para inicio, ¿Sí? es muy buena y muy muy barata. No es sé, accesible, no es, sí, sí. Yo he hecho trabajos eso? desde siempre con esa lente al principio de la carrera, luego ya me cambié para otra, pero bueno, ese es otro tema. Exactamente. Eh, y, y las luces, uh, yo tenía un uh, flash, tocha de flash, tocha, no sé si esa es la palabra, pero es una marca nacional, entonces okay. no consigo explicarla lo modelo, no en fin, porque es, es la marca nacional. Entonces... Uno, un equipo más accesible también, sí. no es tan caro como los eh, internacionales, ¿no? Sí. Eh, y, y yo así, acervo, a props, eh, yo no tenía nada, usaba de la cocina de, de mi casa, eh, de la familia, uh -huh. en fin, eh. Eh, conseguir emprestado, así que siempre eh, le, di, le he dicho esto a la gente en mi Instagram, uh, haz lo mejor que puedas con lo que tengas a mano, es muy muy importante para mí eso, y si deseas investir en un equipo, eh, es esencial que comprendas los principios de la fotografía para comprender cuál le servirá mejor, uh -huh. y no inviertas mucho dinero en algo que no sabes cómo usar o extraer lo mejor, Sí. Porque veo muy esto, personas con cámaras muy buenas que no saben, no saben extraer algo bueno y, y tener un, un buen resultado. Entonces, uh -huh. por eso doy dicas en, en Instagram, links, equipos, y, y creo que, que es muy importante estudiar, entender, aprofundar, para ahí sí entender cuál equipo es, es esencial para ti. Uh -huh porque también, también no adianta tener equipos caros de iluminación si no, va, no vas a, a, a saber usar, entonces... y no le vas a sacar provecho. Pero bueno, entendemos que, ¿sabes? Eh, las redes sociales a veces son un poco de apariencia y sabes demostrar y tener un poco de aspiración, que no es tan mal tener un poco de aspiración y decir, bueno, yo decía al principio, eh, empecé con un set muy básico de luces eh, de esta marca Falcon Eyes, eh, eran dos flashes, tres, perdón, y logré super resultados con este, con este equipo tan básico que bueno, sabes, uh, tú pones a trabajar esos equipos para que te traigan más clientes, o demostrando que si sí puedes hacer buena fotografía y ya poco a poco vas evolucionando y vas cambiando. Pero lo que tú dices también es muy cierto, o sea, si no, tiene, no entiendes los principios de fotografía ni cómo funcionan las cosas, entonces, sabes, aguántate un poco antes de, sabes, tratar de comprarte algo que está a la moda o porque es lo más caro, porque piensas que el equipo por sí solo te va a dar los resultados. Si tú no sabes usarlo, eso ni, ni con magia, vamos a, hacer, vamos a decirlo así en pocas palabras. Ahora, Exactamente. Débora, en esta, en esta era de las redes sociales, muchas personas creen que la cantidad de seguidores en las plataformas sociales son un factor importante a la hora de conseguir clientes. ¿Cómo se maneja esto en Brasil? Porque en cada región es diferente. Hablamos con invitados de Chile que dicen, sí, mira, la cantidad de seguidores es importante porque eso te da un estatus a la hora de conseguir clientes, particularmente aquí en Europa. No es tanto así, porque con los clientes con los que he trabajado, lo he dicho en varias oportunidades, ni me siguen ni los sigo y no me consiguen precisamente por las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen las redes sociales eh, en Brasil para estos fotógrafos y para todos los creativos? ¿Tiene algún impacto? ¿Tiene algo que ver para, para que te noten, para que te llamen? Creo que el factor más importante uh, uh, no es ni siquiera la cantidad de seguidores, sino la calidad del trabajo y el contenido presentado en Instagram. Porque eso sí atrae clientes y esas dos cosas se pueden vincular directamente porque las personas uh, que creen un buen contenido en las redes sociales también terminan atrayendo seguidores. Entonces, mostrando tu trabajo, uh, buen trabajo atrae seguidores y también uh, atrae los clientes que, que venían uh, por esto. Creo que el número de seguidores puede influir más en el caso de en un proyecto publicitario donde el fotógrafo también se convierte en el influencer y uh -huh. eh, creador de contenido, que yo llamo yo, yo así, para las marcas de su perfil. Entonces, uh, Burger King uh, llegó a través del Instagram Nunca he buscado activamente clientes, yo, y uh -huh. siempre buscaba mi, publicaba mi trabajo y las marcas comenzaron a surgir. Entonces, sí. de esa manera, fue posible llegar a grandes clientes, como estábamos hablando antes, a pesar de vivir en una ciudad en el sur de Brasil. Porque creo que lo importante es, dedícate mucho, evoluciona tu trabajo y muéstralo todo incluyendo la evolución entonces creo que es importante es importante mostrar todo el proceso toda esta evolución uh, yo comencé en la pandemia y tres años uh, para acá postando mostrando publicando lo trabajo creo que esto que es es importante y, y uh, todos mis clientes vieron del instagram no Bien. necesariamente por los números de seguidores pero por el contenido, por todo lo que, que muestra en las redes sociales sí. y, y también entra esa cuestión de creador de contenido, influencer, embajador, para… ahí sí, el número de seguidores puede ser más importante, ainda Bueno, importante importantísimo. Cada, cada, cada país funciona y cada región funciona de manera distinta. Entonces, eh, en resumen… Se trata de mostrar un buen contenido, un buen trabajo. Y que bueno, quién sabe, capaz y lo ve Burger King, lo ve McDonald's, lo ve quien sea y te llaman. Nunca, nunca te Exacto. cerras la posibilidad. Y los demás son excusas. Ay, que no tengo el equipo fotográfico adecuado. Ay, que no tengo un estudio. Son todas excusas. Conozco <ríe> ah, también fotógrafos que tienen el Instagram cejado pocos seguidores, no no no, mostro, no trabajo y tienen grandes clientes en São Paulo. Sí, Existen algún. fotógrafos más antiguos o fotógrafos que uh, están en estos centros sí. que tienen grandes clientes y, y no necesariamente precisan hacer como, como yo, que estoy aquí en una ciudad menor. Uh, ya son conocidos en São Paulo, entonces no, no necesariamente precisan uh, mostrar su trabajo, crear contenido y todo. No, es que uno llega como que a un punto en que dice, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ya la gente sabe cómo soy, ya la gente sabe cómo trabajo, porque eso te lo has forjado, te lo has trabajado, ya la gente sabe quién eres. Y bueno, lo de trabajar como embajador de marca y todo lo que sea, yo te puedo decir por mi experiencia personal que yo empecé trabajando con marcas eh, cuando ni siquiera tenía 3.000 seguidores, o sea que lo demás son excusas, no es el número, es la calidad del trabajo. Exactamente. Es la calidad del trabajo. Débora, ¿qué es lo que más te emociona de trabajar en la industria publicitaria y de fo la fotografía de alimentos como tal? Lo que más me emociona eh, son los pequeños logros en el camino. Es ver todo lo que he logrado hasta ahora dentro de mi casa y todo lo que aún puedo lograr de ahora en adelante. Tengo 25 años y así que soy muy joven y todavía hay mucho por suceder, muchos sueños por cumplir. Y, y por supuesto, ver mis, mis fotos siendo usadas por las grandes marcas y me emociona mucho. La sensación es, es increíble. Bueno, Débora, quisiera cerrar contigo esta maravillosa entrevista preguntándote un poco acerca de tus proyectos, porque ya sabemos que estás siempre activa, siempre ocupada, pero cuéntanos un poco sobre tu curso detrás de cámara con Débora Lemos Échanos un poco el cuento de qué va y para que aquellos interesados en tomar el curso con Débora, pues se anoten, se apunten y aprendan uh -huh. también de Débora. De el curso está un poco parado. Uh -huh. En el momento no está con turmas abiertas. Entonces no está siempre abierto para, para novos, nuevos alumnos. Pero yo nunca imaginé uh, como profesora enseñando. Y cuando comencé con el curso me gustó mucho. Y, y las mentorías, esa troca con, con los alumnos eh, es muy importante. Y en el curso tiene todo el proceso del inicio al fin. Eh, entonces, tiene precificación, eh, todo, todo, todo el proceso desde planeamiento, uh, ejecución, aulas prácticas con, con aulas dentro del estudio conmigo. Entonces, eh, eh, es súper completo, tiene muchas dicas de, de equipos eh, accesibles principalmente. Y, bueno, bueno no, en mi Instagram consigue accesar y ver uh, mucho más informaciones, pero es en portugués. No hay problema, no hay problema. Pero si alguien conoce a la audiencia a otra persona que hable portugués. Pues mira, dile, ¿sabes que hay una fotógrafa que se llama Débora Lemos de, de, de Brasil que tiene un curso buenísimo? Entonces, este curso lo pueden encontrar en aprenda.deboralemos.com.br y ahí pueden, bueno, se pueden apuntar, pueden dejar sus datos, a ver si hay una hay un cupo para poderse, ¿sabes? Aprender con Débora. Sus redes sociales la pueden encontrar en... Instagram, como Deborah Lemos, allí tiene todos sus links en la bio, donde pueden eh, mirar todo el equipo que ella usa los props, el curso el Behance, que es uno de sus portafolios, eh, y es donde ella tiene la mayoría de sus trabajos, donde pueden ver lo que hace, y bueno eh, Débora, te quiero agradecer de verdad por esta rica conversación, se sintió mira, como si nada yo sentí que, que de verdad tu español es perfecto <risa> perfecto no <risa> Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. A todos los que vieron este episodio, lo sintonizaron, lo escucharon. Muchísimas gracias y será hasta el próximo. Chao. Chao.